cómo a partir de usted y la cercanía que tiene con Andrés Manuel hacerle saber estas, esta preocupación que nosotros tenemos en cuanto a estas figuras que deben construir el país Muchas gracias Rosa. Buenas tardes sí. Ah, ¿sí? Buenas tardes Primero que nada, muchas gracias por bellas palabras ¿Dónde estás? Acá ah, eh, Bueno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 ¿verdad?, eh, eh, en lactear ya nos ya nos cansamos, o en el San, en la raixa, San Rafael de la reinza de que cada rato sean amenazados porque se les va a quitar su, su tierra, es que no es la tierra, la tierra de México, Era que ellos la custodian, y están invadiendo poco a poco, miren, yo pude ver y se lo digo que es desagradable descubrir hace años, yo, yo fui a Chiapas por primera vez en 1971, Ahí me encontré con Don Samuel, me enseñó, me estuvo dando clase de tzotzil, y allí descubrí algo terrible. Imagínense, en aquel entonces yo empecé a ver a los finqueros, esos finqueros cachlanes, ¿verdad? Latinos. Empecé a ver, eran, eran, ¿sabe quiénes eran los dueños de, de miles y, y cientos y cientos de hectáreas? Político del Estado de México. ¿Qué tenía que hacer ahí grupas la Comulco?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 ¡Cachum, churra, rara! ¡Cachum,